Queremos destacar también que estas empresas de producción socialista comunal directa son una inspiración de nuestro comandante Rafael Hugo Chávez Fría, la cual hoy en día en estas empresas socialistas hay madres y padres que trabajan aquí para mantener a su familia y tener una vida más digna. De esta manera también le hacemos un llamado a los diferentes consejos comunales que hacen vida en nuestra parroquia para que también fomenten en las empresas de producción socialistas en sus comunidades para así este, continuar avanzando en la revolución y en el estado comunal este, de la economía que quiere nuestro comandante que es llegar hasta el socialismo. Este, también se, cabe destacar que somos un, diferentes consejos comunales que hacemos vida aquí, en esta empresa.